Para nuestro primer peinadito Vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Y aquí lo que vamos a hacer chicas Es muy sencillo Toda esta mitad de cabello La vamos a dividir en partes Y vamos a agregar hulitos de arriba hasta abajo Y ahora que hemos agregado todos los pulitos, lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen a estos espacios. Si es que ustedes tienen cabellito corto en la parte de la frente, lo que pueden hacer es aplicar un gel fijador y acomodar muy bien estos cabellitos. Como pueden ver, la modelo está utilizando esa técnica ya que últimamente está muy en tendencia. Ahora para nuestro siguiente peinadito vamos a hacer una división en forma de triángulo Y en esta división de cabello lo que vamos a hacer es separarla en pequeñas secciones de cabello Y vamos a colocar hulitos en cada una Este peinado es muy importante que utilices unos hulitos similares o que resalten demasiado a tu color de cabello Ya que la idea de esto es que ellos se vean Para nuestro siguiente peinado vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Luego en la parte de atrás vamos a hacer otra división que vaya de oreja a oreja Esta mitad la vamos a dividir en ocho partes y vamos a colocar los respectivos hulitos Para comenzar vamos a colocar cuatro hulitos en los cuatro mechones Si ustedes quieren aquí pueden utilizar hulitos de colores Y estos los vamos a cruzar en X. Y este mismo procedimiento es el que vamos a hacer más arriba, teniendo en cuenta que estamos en la primera mitad de cabello. Es por eso que les dije que íbamos a dividirlo en 8 mechones. vamos con otro lindo peinado vamos a dividir nuestro cabello por la mitad y sacamos nuevamente otra división de cabello en este mechón lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes y vamos a colocar los respectivos pulitos Con un peinadito muy muy simple Luego de haber definido tus recitos Tus colochitos Cualquier accesorio que pongas en tu cabello Este se va a ver muy bonito Así que en esta oportunidad simplemente vamos a hacer Una media colita y vamos a agregar Este accesorio o colita Que está muy bonita y hace ver Nuestro cabello y nuestro peinado Muy bonito <risa> vamos a hacer otro peinadito muy similar como pueden ver esta es una técnica o estrategia para controlar todos esos colochitos y así sacarle el mejor provecho a nuestro cabello y que nuestro peinado se vea muy bonito Ahora vamos a hacer otro peinadito muy muy bonito y así sacarle el mejor partido a nuestros colochitos. En esta de atrás vamos a hacer dos muñitos, así que vamos a utilizar unos solitos o unas liguitas que sean muy muy fuertes. Aquí para enrollar este cabello ustedes pueden utilizar la técnica que mejor les funcione y si no pueden utilizar esta. Y en estos dos mechoncitos lo que vamos a hacer es dividirlos en dos partes cada uno. Así que recuerda aplicar mucha cremita o un fijador Para que estas trencitas queden bien definidas Ahora las dos trencitas que están en el centro Estas las vamos a llevar hacia atrás Y las vamos a enrollar alrededor de todo el muñito Ahora vamos a hacer otro peinadito similar a los anteriores, así que vamos a hacer las respectivas divisiones. En total vamos a hacer 6 divisiones a cada lado. Ahora vamos a hacer una trenza que está muy muy linda. En este video o este clip como que hay un poquito de recorte y no se ve muy bien. Pero les voy a explicar qué estilo de trenza es esta. Esta trenza está hecha con el método de la trenza holandesa. Tomamos tres cabellitos súper súper finitos y estos tres mechones los vamos cruzando hacia abajo. Y en cada cruce agregarle mechón de cada lado. Y de esta forma es que le vamos dando ese estilo tan bonito y que al final queda bien preciosa.